En hiperlimpieza podrá encontrar una selección de dispensadores de vestuario y guantes desechables. Son aptos para centros sanitarios, hospitales, laboratorios, industrias alimentaria o química, centros de estética, residencias y hostelería. En primer lugar, contamos con dispensadores de guantes fabricados en acero inoxidable de color gris, para colgar en horizontal y vertical y aptos para un estuche. Después contamos con dispensadores de acero de color blanco, que pueden contener dos o tres estuches de guantes de diferentes materiales. Disponemos también de dispensadores de acero para guantes de polietileno, de varios colores. También podrá encontrarlos con cerrojo. Contamos asimismo con dispensadores de acero para kits de visitas. Nuestros dispensadores de mascarillas están fabricados en acero y están disponibles en diferentes colores y tamaños, cómodos y fáciles de usar. Finalmente contamos con dispensadores para calzas, gorros, cofias, manguitos y cubrezapatos, en acero inoxidable y lacado de varios colores y tamaños, así como dispensadores para gorros de tipo barco.